Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo, en esta ocasión vamos a presentar la receta de pasta al horno, ok, los ingredientes son, medio kilo de carne molida, ya cocida en con su cebolla, sus cebollas, sus ajos, zanahorias y bueno, ya cocida la carne molida. 250 eh, gramos de queso rayar eh, medio kilo de espagueti y un poco de aceite sí. Nosotros primero realizamos la carne molida como se hace normalmente en la cocina en la parte de arriba le agregamos cebolla ajo y todas sus cosas excelente bueno después agarramos y ponemos a cocinar un espagueti de espaguete de acuerdo a las instrucciones del paquete rayamos el queso bueno cuando todo esté listo agarramos la forma de horno y entonces allí Realizamos lo siguiente: primero colocamos una capa de espagueti, pues es pasta corte lo que se recomienda. Una capa de espagueti, luego se coloca otra capa de carne, luego se coloca una capa de queso, luego se coloca otra capa de espagueti, una capa de carne, otra capa de queso. bueno, cuando se tenga todo esto listo en, el, en la forma de horno, se agarra y se mete en un horno precalentado a 180 grados durante 15 o 20 minutos lo importante es que allí el queso se derrita y toma una textura cremosa buena eso es todo esta es, la, esta es la pasta al horno y que no juega carrito ok bueno entonces un beso y cuídate mucho ok pero a los fines de economía es mejor y más barato hacerlo con berenjena. Pones la berenjena, compras un kilo de berenjena, ¿verdad? Y entonces colocas la berenjena, sustituyendo a la pasta, al espaguete. Y eso es igual un plato bien fino. Lo importante es comer. Y entonces este plato con berenjena satisface el paladar. O incluso hasta con plátano, con plátano también lo puedes hacer y queda sabroso. No hay problema de que no exclusivamente tiene que ser pasta, puede ser cualquier otra cosa que tú puedas eh, meter ahí para, para rellenar con. Quiero aquí decirte una idea: en la carnicería tú puedes comprar un kilo de muchacho que te lo piquen en dos de medio kilo y entonces tú eso vas a tener para comer dos días, muchacho al horno. ¿Pero qué? Siempre porciones de medio kilo, medio kilo un día y medio kilo otro, tenían dos comidas. Oye, excelente opción. Bueno, volviendo a lo que estábamos de la pasta al horno, eh, esto es bien. Todo con carne molida se puede rellenar, meter al horno y agratinar. Eso es todo, oíste, tranquilo.